Estamos en este día pues muy sabrosito ya de diciembre En donde tenemos la cultura del tradicional pavo y dentro del pavo Hoy me da muchísimo gusto transmitir desde The Fry House, Puerto Vallarta Y estamos con nuestra amiga Susana, ¿cómo estás Susi? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muy, muy contenta y ¿qué creen? Estoy emocionada porque hoy vamos a tener un acto canibalesco, vean nada más lo que nos vamos a comer el día de hoy ¿Qué es esto, Susi? Es una pierna de pavo de un kilo okay. Que es la especialidad de la casa ¿Qué tal, eh? ah, Miren, ya está, se me está cayendo el cubreboca de que ya se me está haciendo agua la boca <risa> oye, platícanos ¿cómo es esto? a ver, acaba de llegar, es el platillo novedoso de de Fry House, estamos ubicados en Parota Center frente a la biblioteca Los Mangos amigos, así que para que nos ubiquen en Francisco Villa, para que aquí ubiquen este en la terraza, en la planta alta, en un lugar muy rockero, muy de chela como pueden ver, muy para estar en el ambiente así muy padre y que bueno, el día de hoy, a Además de tener, por ejemplo, contamos con, bueno, cuentan con platillos como boneless, que son muy tradicionales hoy en día, las típicas alitas, hamburguesa y muchos otros platillos. Hoy la novedad es que llega este tradicional. ¿De qué se trata, Susi? Es la pierna que va bañada en cualquier salsa y de acompañamientos trae puré de papa y una ensalada dulce. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿y cómo está esta? A ver, ¿cómo se les ocurrió? O sea, ¿de, de plano sí hay gente muy tragona? Sí. <risa> <risa> ya me vio. Ya, Algo me sabe, Susi. La pierna está estimada que es para dos personas debido a los acompañamientos. Camarógrafo, no me mires así, camarógrafa. Yo sé que se te antoja, pero no. Hoy, hoy, hoy, hoy nos tocó pierna en el gimnasio, entonces tenemos que compensar sí, es con esta pierna. Oye, cómo es lo de los acompañamientos? A ver, platícanos. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos la ensalada dulce, que es una ensalada de col con zanahoria, que se hace dulce. Y el puré de papa, que es rústico. Los bollos, que van acompañados para la pierna, que sean. han... Pues el acompañamiento y que con la salsa sepan mejor. Ay, está riquísimo. Ahora cuando tú dices que lo bañan con diferentes salsas, ¿qué tipo de salsas diferentes pueden ser? Tenemos las salsas de la casa, que es la cacahuate space, que es la de aquel lado, la ajá. Sí. La siguiente, que es la ajo tostado, la que sigue es la tapatía. La, y las tradicionales, que es la barbecue y la búfalo. Y entonces, a ver, tú, ahorita, por ejemplo, si yo te digo, pues no, queremos la, la de barbecue, por decir, ya tú vienes y nos lo preparas, ya está frito. ¿Cuánto tiempo tarda en freírse? Cinco minutos. Okay, pero rapidísimo. Sí, tiene una preparación de, se prepara una hora cuarenta minutos en una olla con agua para que se cosa y nada más ser freída cinco minutos. Entonces es previamente cocida, hervida, precoc precocción y ya después se fríe, se, se prepara frita ya. Ok, entonces ya tú la sirves y luego cómo la preparas. Es la dependiendo, el cliente se le pregunta si la gusta bañada o la quiere con la salsa aparte. Sí, la queremos bañada, ¿verdad? Oh. Sí. Va. Ok, entonces, pues aquí está. En salsa barbecue okay. se baña la pierna. ¿Y luego qué hago? Pues comérsela. A, ver, vamos a ver. ¿Le tengo el micrófono? No, yo puedo. <risa> yo puedo. Pero, no está caliente? Un poquitito. Un poquitín. Un poquito Poquito, poquito. Ajá. Ah, ¿qué dijeron? No, voy a esperarme que se enfríe. Pero bueno, si ustedes la quieren probar, amigos, acompáñenla, por supuesto, con bebida deliciosa. Pues aquí tenemos que... Tenemos corona Ajá. y manejamos las coronas y bebidas sin alcohol que son naranjadas, limonadas y los refrescos. Ay, pues de lujo de Fry House, amigos, poniéndose muy a la moda de sembrina con esta pierna que ya llegó de un kilo para dos personas para que lo acompañen con cualquiera de estas salsas y además hay muchísimos otros platillos de Fry House. Puerto Vallarta cuenta también con boles, alitas, hamburguesas, oh, Boys. Y los, los días sábados haciéndoles la invitación a la banda de rock a partir de las 10 de la noche. Pues una copita, una cervecita, una plática, un ligue, una novia, unos amigos, un cotorreo, un partido de fútbol, lo que sea, aquí en The Fry House. Y a disfrutar de esta rica pierna que ya está aquí en Puerto Vallarta, en The Fry House, Pavlota Center, frente a la Biblioteca de los Mangos, en la Planta Alta. Susi, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego, y los esperamos con mucho gusto. Así es, amigos, y muchísimas gracias también por acá, a todo el staff de The Fry House. ¿Quiénes venían a saludar, amiga? Sí, que venga, que venga, que venga. Ya no, oigan, posadas también. Si quieren armar una posada, la gran ventaja que tiene este lugar es que como está abierto el espacio, pásate por acá, amiga, como está abierto el espacio, pues está muy padre porque está ventilado. ¿Tu nombre? Esmeralda. Esmeralda, ok. También tú ayudaste en la preparación. Pues ellos son parte del staff de, de Frey House, nos despedimos a través de Radio Switch. Gracias.